Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adersid y les doy la bienvenida a una nueva entrega de este segmentito de emergencia, se podría decir que estamos haciendo las recogidas en cuarentena, donde bueno aportamos a el cuidado mental de cada uno de ustedes otorgándoles entretenimiento. En este caso voy a mostrarles un poquito ...de lo que estuve juntando los últimos meses, que por ahí cuando estaban por separado no valían la pena, pero... ...pero que bueno, juntos me parece que es buen material para un video excepcional... ...dado que este tipo de cartuchos sentimos que no no entrarían en el segmento dedicado a los cartuchos de Family... ...el compendio nostálgico, el cual les comento que está volviendo dentro de muy poco... ...estamos haciendo unas, un cambio de imagen, estamos desarrollando un montón de cosas y bueno la pandemia nos tiene detenidos también antes de que ocurra todo este cambio de paradigma en nuestra vida estuve comprando jueguitos de family por aquí y por allá y entre algunos lotecitos siempre me venían estos ejemplares que en un principio los miraba por arriba porque los múltiples son esos cartuchos que hay miles miles, miles, miles, los juegos son todos clásicos, siempre son los mismos juegos este tipo de múltiples estoy hablando pero a medida que fueron apareciendo les fui encontrando el encanto y por ahí ya no me interesa mucho el contenido del cartucho sino el diseño de la carcasa, la label lo compro como como un objeto en sí mismo que no necesariamente deba ejecutarse vamos a empezar por ejemplo con los más, los más falsos de todos que serían estos, esto es el tipo de cartucho que nadie quiere tener 300 en uno. Este cartucho lo recuerdo muy bien Puesto que Fue el primer múltiple Con una promesa extrema que he visto De hecho Caco El compañero de Adersid lo, fue, el, fue el que lo tuvo Y la promesa duró muy poco Porque primero ya Te genera incredulidad que tenga 300 juegos Y después lo pones y resulta que son Simplemente los que están acá En el sticker y ahí está la lista de los juegos. Esto era impresionante. La letrita es tan diminuta que leer los nombres de los juegos es incurrir en el ejercicio de la filatelia. Un 118 en 1, que es básicamente la misma mentira. Tiene una inscripción en el sticker. Pedro. Y de nuevo la listita microscópica. Otro, juego, otro cartucho que tiene los mismos juegos una y otra vez. Por ahí el sticker no goza de demasiada belleza, pero tiene sus cositas, sus detalles, el pingüinito ese, la forma de cartucho es muy clásica, es, es un objeto bastante lindo. Los siguientes, que son los más ordinarios de todos, que son los que estos ya ni, casi yo no los quiero, sobre todo estos dos, son los 4 en 1 que te venían con los families. Si eran 4 1 de pistola, a mí me hace bajar más. Este cambio es un poco más inusual en los juegos que tiene. El diseño no es muy divertido. Y detrás tiene el sticker este que sí es bastante... Es muy lindo y además es muy característico del Family. Otro sticker de distinto modelo. Y el mismo, pero con distinto color. Y ya podemos empezar a armar nuestra colección. El siguiente es este cartucho muy singular, que es un Contra. Contra fue víctima de muchísimas recopilaciones. Yo calculo que dado su dificultad y su variedad de armas, en las que el plástico es muy feo de este cartucho. Te ponía en el juego dividido por niveles, básicamente. Y vos lo podías elegir, y, un, y vos si eras niño... Gozabas de tener esa, esa posibilidad El sticker nos demuestra técnicas ya en desuso de ilustración Y muchas letras en un idioma milenario Los siguientes son los que yo divido por los detalles en dorado Y yo este tipo de cartuchos no jamás directamente Creo que cuando los compro ni siquiera los pongo en el family Porque los compro como una especie de, de adorno son... los diseños de la carcasa son bastante extraños, los stickers son muy poco vistos Y tienen estos detalles de impresión en un color dorado o perlado, en este caso perlado Que documentan el tipo de impresiones que se realizaban en una época Me parece que es muy valioso estos tienen detalles en dorado y además también, estos son realmente, este cartucho en sí es poseedor de una belleza inmensa Con este agujerito en el costado que te dan ganas de colgarlo en tu billetera Un cuadradito ahí para poner, no sé, algún título o algo por el estilo Es un cartucho muy, muy lindo Y el sticker en sí lo que tiene son estas impresiones que no solamente están enchapadas en oro puro Sino que además tienen relieve Si el anterior era un documento valioso, este es un documento invaluable De la misma línea parecieran ser este cartucho que es más grande He visto en Instagrams rusos que por ahí era muy común este tamaño de cartuchos Este es el único que tengo con este formato y lo compré simplemente por, por esto eh, También tiene un dragón no sé qué significan, por supuesto, estos símbolos, pero me llama la atención eso, que tiene un dragón, este también tiene un dragón, y podemos notar algunos símbolos que se repiten. Nuevamente el detalle en oro puro y el relieve que hacen de este cartucho un objeto poseedor de una belleza indescriptible. Y el sticker de, del fondo es realmente una pieza de diseño exquisita con el dibujo del personaje este Creo que jamás lo vimos con tanto esplendor y los del Duke, los personajes del Duke Hunt por último quiero nombrar estos no estos no los junté últimamente sino que quiero declarar la importancia que creo que tienen estos dos cartuchos en sí probablemente sea porque son los que los que Caco y yo tuvimos pero siento que realmente marcan la esencia de una época y que lo que muchos de ustedes tuvieron si no es este, el otro cartucho y sobre todo este tiene unas musiquitas en el menú que creo que muchos vamos a tenerlas en nuestra cabeza hasta nuestros últimos días y como ya es habitual luego de filmar este video y estar mirando estos cartuchos he dejado mi escritorio he hecho una piltrafa así que voy a despedirme no sin antes expresar una especie de reivindicación estos objetos y exaltar su valor platónico. Hoy en día estos cartuchos de más está decir que no, no valen absolutamente nada, valen, no, no, no queremos hablar de dinero porque acá somos de sentimiento, pero creo que el tema del precio es lo que empezó a hacer que, que yo empiece a sentirme atraído por estos ejemplares, puesto que creo que el hecho de que sean muy baratos y de que sean muy abundantes, es lo que hace a una buena colección uno puede tener miles de estos cartuchos de una manera muy fácil y además siempre van a tener diseños distintos por ahí no valen mucho en el sentido de qué juegos incluyen pero me parece que lo que tiene el family, el family game, el family trucho, bootleg eh, lo que tiene es un valor agregado que son los diseños apócrifos que ya trascienden el videojuego y se transforman en obras en sí mismos. Y ahí creo que está la belleza de estos ejemplares. Así que, nada, los invito a que en la cajita de comentarios nos dejen, no sé, algún link a fotos de sus cartuchos más atractivos, para que nos cuenten qué piensan al respecto, si piensan que estamos acá chamullando, si están de acuerdo con, nuestras, con nuestra sensibilidad. Y bueno, que se suscriban, compartan, una compartida con sus amigos y amigas, y los vemos en el próximo video. Muchas gracias.